Desde las resistencias para las resistencias. Luchas por un mundo más justo, donde el buen vivir de toda la humanidad y la solidaridad tiene más valor que el dinero. La tierra está clamando por protección y lo tendremos, tenemos que hacer, es nuestra obligación. Lamentablemente no tenemos la conciencia y los que la, la tenemos somos muy pocos tendríamos que ir como, como evangelizando a las demás personas de que yo lo veo una evangelización, evangelizar no es solo con la palabra de Dios sino con el buen testimonio, con el buen ejemplo, con los buenos consejos porque estamos destruyendo a pasos agigantados la tierra y qué nos va a quedar, dónde vamos a vivir si como decía la, la frase allá en la manifestación el planeta vive sin nosotros pero nosotros no vivimos sin el planeta. Ahora, a seis meses de concluir nuestro recorrido